¿Para qué darles hype? No, venga, ya está, venga, nos hemos mudado Bueno, pues sí, nos hemos mudado Nos hemos mudado a la ciudad, ahora estamos viviendo en Barcelona Tío, después de habernos seguido tanto Ver que siempre hemos grabado en el mismo sitio, en la misma ciudad Que teníamos que, que, que pues, coger teníamos... un tren para vernos Teníamos muchos problemas Por culpa de la distancia Pues queremos que sepáis que por fin hemos roto la distancia y estamos... Juntitos. Lo dijimos que la distancia un día se iba a romper También nos gusta mucho nuestra casa Os vamos a enseñar luego más adelante este vídeo. room, no, home How, tour. House Pero de toda la casa, no de nuestra habitación Nuestra el habitación no la vamos a enseñar No Hasta que no esté terminada no queremos enseñarla Sin más dilación, os avisamos de antemano de Que somos cuatro personas en la casa Y en el piso de momento hay tres Chicos, nos sentamos y... A nuestro compañero de piso. Alvarito. Al... Acaba de salir de la ducha. O sea que empezamos con el Hunter. Me parece bien. ¿Me parece? Y tú te vas a ir con nosotros. Venga, pues venga, nos vale. sea, acompañas. Cuidado que no se vea la habitación. Que no se vea, que no se vea, que no se vea, que no se vea. Yo estaba editando yo aquí el vídeo y pues quería comentaros una pequeña cosa así súper breve Sé que son... O sea, esto que os voy a decir no es una cosa que 100% debería haber aclarado Pero bueno, me apetecía aclararlo ya que, bueno, a lo mejor muchos de vosotros relacionáis youtubers con mansiones, coches, vida de lujo, todo... Y no es mi caso, vale, o sea, yo ni siquiera tengo el carnet Así que venía a avisaros de que, bueno, me hacía ilusión hacer un house tour Hacer un vídeo exclusivo enseñando mi casa Sabéis que me acabo de independizar, tengo casa nueva, vida nueva, ciudad nueva O sea, todo para mí es nuevo Me hace ilusión enseñaros cada pequeño detalle de aquí Pues eso, sé que son cosas que no tendría por qué aclarar Pero bueno, ya me conozco más o menos cómo va esto Y pues quería que no me relacionaseis con ese estilo de vida Porque de momento, pues, no entran en mis planes O sea, no entra ni en mis planes ni en mi bolsillo No entra. Así que ya os aviso, esto es una casa normal y corriente Y además sabéis que la casa... La enseñamos ahora sin amueblar y sin nada Lo dije en el vídeo anterior pero no lo he puesto en el resumen Pero básicamente la casa está sin amueblar y sin nada Porque el día de mañana pues reformaremos Cada parte de la casa o la decoraremos Y haré vídeos exclusivos por cada parte de la casa Que nosotros reformemos Entonces os la voy a enseñar ahora desde cero Para que luego os impacte el resultado final Es que está todo pensado Eso sí que entra en mis planes Así que ahora sí que sí, no me enrollo más Os dejo con el house tour Bueno chicos Mi baño ¡Ah! No. Nuestro aseo Que de momento es de todos Pero en un futuro será solo Nada, cuéntales para ganas. qué es eso Bueno chicos, esto Voy a quitar la marca Esto Mucho mejor en el... <risas> el gran presupuesto, ¿eh? Nos eh estamos independizando ¿No me entiendes o qué? Esto es para cuando pues la gente hace sus necesidades Tampoco hay que explicar para qué se un ambientador, ¿no? Hay una persona de nosotros tres Muy apestoso Y tenéis que dejar quién creéis que es en los comentarios <risas> Ya ha dicho el género, muy apestoso A ver, en realidad no, puede ser para engañar Puede ser cualquiera de los tres y os sorprenderíais De quién es, yo no soy chicos Este sería nuestro aseo, vale sí, Vamos. No, espera, si no lo he enseñado ah, vale. Aquí tenemos un espejito, super flush, Nuestro bañera. baño, el video que no funciona La bañera montada ¿eh? La bañera Aquí mira, mira, eso es con lo que subsistíamos Con esos dos focos hemos estado Es que para que os imaginéis nuestro día a día Como era los primeros días que llegamos, ¿eh? Era así, yo me duchaba con eso ahí Y el otro en la otra habitación Y diréis, ¿y Álvaro cómo se iluminaba? Bueno, ahora os enseñaremos su producto Tengo la habitación fatal, pero fatal Parece ser la habitación Sí. Lo que tú o llama la habitación de invitados Yo preparo la habitación de invitados Bueno chicos, esta es la habitación de invitados La más cómoda de todas ¿Quieres probarla? ¿Cuántos likes? ¿Cuántos likes para que haga un mortal justo ahí? A ver, de estabilidad, ahí, ahí Ahí poco. ¿Cómo lo ves? <risa> sí, me la rota la espalda. Bueno, esto es un pasillo que tenemos aquí, todo oh, grande. Míralo, míralo cómo es. Míralo, míralo, míralo. Míralo, míralo. Bueno chicos, petadle el direct a arroba Alba. Álvaro Antolí y decirle, ¿puedes poner el somier en Wallapop, gracias. Si alguien quiere un somier por la zona de Barcelona, ahora mismo unos 40 euros te lo llevamos a tu casa. Y 45 por ser de esta casa. Please Beach viene con 45 firmado por Laris. Le echamos. Si queréis saber cómo huele el ambientador de nuestro seo, bueno, Álvaro, ¿enseñamos tu habitación o no? Bueno, yo creo que mejor otra vez. A ver. Eh, este tipo, es Álvaro en estado puro. Eh, yo he hecho. Eh, esto no estaba así. Yo me he ido a entrenar, acabo de llegar y han desordenado mi habitación y la Te voy a grabar así, que no salga no, nada más de alrededor ¿La han dejado así? No, no, enfócalo Solo sí. sale la leja y la ventana Vale Cuidado, cuidado no, Que no. se ve Que se Que suma No, no, no Ni el palo pongas esto. Ni el palo ¡Mantos ¿Sí? leyes ¿Sí? ¿Sí? Y levantamos la toalla Nada, nada Ahí no hay nada Yo tu... me <risa> <risa> he ido a entrenar Y he vuelto Y los estos Lo que han hecho Es de lijarme la habitación Y se ha quedado así es unos eso es mentira, pero ahora queremos... mirar ese espejo, loco <risa> Sí, o sea Mirad la... <risa> vale, Esta es la joya de la habitación, ¿vale? mira el pedazo de foco Gucci por Supreme, 4.000 euros 4.000 Sí Alumbra, más que la Y es, es vintage 20 <risa> años atrás se sí, está metido conmigo porque me ha gastado 100 pavos en un espejo O sea, es que Lara Y no voy a decir si es taxi, camping <risa> No nada Vale, Lara en, en transporte se ha gastado como para comprarse 20 espejos como ese, ¿vale? Yo quiero hacer un inciso para decir que algo no usa una oreja. Para el desodorante. Exclusiva. Exclusiva. <risa> es una o sea, ¿eh? o sea, habéis hecho este vídeo en plan... Os sea, hicimos nuestra casa y nos reímos de mi compañero de piso. Para que veáis, su, su habitación no es tan... <risa> y se ordena y grande. Ah, pero esto es lo mejor. No, no, no. No, porque se venir. ven las pistas. Ah, las pistas. Y no podéis saber dónde vivimos, porque si no, pedáis el timbre. Incluso, ¿eh? Pero lo claro. pasa es que tenemos cámara en el timbre, ¿sabes? Y tú no. Vale, sigamos... Bueno, como veis, esto es un pedazo de pasillo. Este, este es, es el, el aseo de Álvaro Vais a flipar con lo que tiene Joel a su espalda Bueno, pues este sería el aseo de Álvaro Y, y de la, la persona, persona estrella Y bueno, está aún sin... Ver, no sin... funciona la ducha, está dejo de Hay que arreglarlo, pero yo tengo mucha envidia De este pedazo de joya, de verdad ¿Sí? Pero bueno, prefiero una bañera ¿Y Sobre todo que funciona. Seguimos por el pasillo y llegamos a la cocina Aquí está la cocina Como veis, la vajilla, somos súper limpios Esto está, está limpio. fregado, está esto está fregado. ¿Veis? Mirad qué limpieza, no por favor ¿Pero quién ha limpiado esto, chicos? ¿Quién? En esta casa, Lara no hace absolutamente nada. Solamente yo él y yo lo hacemos yo, yo, yo, yo cocino y yo él limpia. La excusa. Ah, no, ahora, ahora os calléis vosotros. Porque yo pensaba que ellos iban a decir que en esta casa Lara vive con un mocho en la mano. Mentira, porque es verdad. Mentira, ¿Cómo que mentira? Es mentira. Mentira, es mentira? Madre sí mía. Sí, que es cierto que la comida aquí la hago yo 100%. Sí, porque eso sí que es cierto. ¿Quién sí. monta los muebles? Es verdad, Joel. Tiene su espejo ¿Sí? Que no saben cómo es nuestra habitación El de... Ejo, su espejo Ah, vale ¿Quién arregla enchufes? ¿Verdad, eh? ¿Eh? Vale. tú qué has arreglado, ¿eh? ¿Yo? ¿Eh? Tu cara de un guantazo <risa> Aquí tenemos una terracita con una lavadora que, bueno, la compramos y al segundo día se nos rompió porque, claro, mm. como estuvimos tanto tiempo sin luz, pues teníamos mil lavadoras para poner ¿Qué hicimos? Pues ponerlas mil en un día Pero, ¿quién ha comprado... ¡Ah, lo ha comprado ya, Madem! ¡Eso! enséñale la tarjeta <risa> Enseñale cómo se tira la basura en esta casa Se está cortando pan ¡Pup! A ver, también hay otro método tíame la agua ¿Qué te tienes? No sé, lo que sea Me agua que corte Cierro, cierro yo <risa> <risa> Bueno, pues como veis, aquí tenemos una terracita Como veis, esta terraza está techada Entonces, bueno, tenemos ahí vecinos Pondremos algún toldo o algo, porque a mí me gusta la privacidad Para que no puedan entrar, tenemos Seguridad extrema <ríe> Pon el vestillo de máxima seguridad, perfecto Imposible que entren es imposible. imposible. Ya ¿Qué seguridad tenemos en esta y casa? Y cuando intentas abrir, te cortas Conforme abres, te cae con la cuchilla goy. y te corta la mano Está sí. todo pensado para Que Ya tenemos, para los que nos estuviese preguntando Ya tenemos, tenemos en la madera, para que vean que somos pobres Para que vean quién es el sano y Venga, chicos, dejad en los comentarios de quién creéis que es vale, la primera aleja Súper sano, queso fresco, yogur natural, tomate triturado, frutos secos, carne tal Coca-Cola, filadelfia, tomate frito, atún, oliva Mayonesa, barbacoa, tomate, vale, queso Esto, miremos esto ¿De quién es este armarito de aquí? Todo súper sano ¿Y de quién es <risa> este armarito de aquí? Sí, o es sea, que es una sobrada esta <risa> Si te comes todo esa desaleja en un día Te mueres Es que mirad esto, tío, mirad Mirad todo esto, mirad esto Y estamos en mi parte favorita Bueno, no, mi parte, mi segunda parte favorita Porque mi primera parte favorita es nuestra habitación Mirad nuestras persianas, cómo bajan Mirad, mirad Ole, ole, ahí tenemos el patinete Que me regaló Joel por mi cumpleaños Chicos, que ya tengo 20 años Sí, ¿cómo se llama? El patinete. Y bueno, pues eso, ya os he enseñado El comedor Corre por aquí para que vean cómo es de grande Y el tiempo que, tiene, que tarda en correr Mirad, mirad lo grande que es esto Vale pues, este es nuestro comedor Que como veis Aquí da a nuestra querida lavadora rota Bueno, aquí hay cosas que hay que tirar, ¿vale? Como por ejemplo eso, el tendedero Son cosas todavía de la gente que vivía aquí antes El primer día ya empezamos a grabar vídeos por aquí Y ya los vecinos nos dijeron Shh", Nosotros Aún no te quedan meses aquí ¡Oh! Eso también hay que tirar, las tres cosas esas Y nuestra segunda Bueno, nuestra segunda, no, nuestra tercera parte favorita es que Uff, qué miedo Ahí tenemos la ropa que no está seca, está disecada Álvaro, por favor, recógela Puta ya por, A ver, esto lo tenemos que poner modo chill out que te cara. Sí, tío, hay que poner palet o algo, ¿eh? Lo mejor sí, tío, de todo Esto lo ha cagado una paloma, tío que es normal, eso es el karma porque lleva esto aquí tres aquí, semanas ¿cómo está eso? Mira, mira, nuestra terracita ole hay que arreglarlo, esto hay que ponerlo Aquí va a haber ahí una nuestras, piscina, nuestras un tobogán Queremos poner desde ¿Sí? allí Sí, ¿Sí, ¿Sí Chicos ¿Una tirolina? Oh, ¿tirolina? ¿Tirolina? tirolina? Es que una tirolina ¿Sabéis lo que yo había pensado? Un vídeo de llenando todo esto de cojires y tirarnos de, de la ventana lo que yo había pensado aquí es en verano estaremos aquí Entonces quiero hacer un vídeo de creando una piscina o incluso un jacuzzi Si os ponéis muy chulitos un jacuzzi Tengo frío Aquí, casero, todo Wow, me encanta Y lo bueno es que en esta terraza de aquí no hay nadie puesto que es comunitario Lo que pasa es que sí que tenemos unos cuantos edificios alrededor Pero pero bueno, podemos grabar fácilmente aquí porque no se ven vistas En plan, nadie puede saber dónde está esto Entonces esto me gusta Y bueno, esta sería la casa, chicos Ahora solamente queda una habitación Por enseñaros Y es acompañarme Habitación. Aquí enfrente de nuestra habitación, vale, nosotros hemos salido por aquí Aquí está el pasillito este Nuestro aseo Y aquí está la habitación Que, bueno, le falta la bombilla Entonces no hay luz Por <ríe> Ta ta todo Por cierto, dejad en los comentarios De quién creéis que va a ser esta habitación Nombres, no, profesión This is The habitation of the top person. vale, pues aquí tenemos las maletas Con las que vinimos Joel y yo estas, que venimos con la maleta más grande que podíamos... Mira, ponte al lado de la maleta para que vean cómo es de grande. Si ya yo es salto, imaginaros este pedazo de maleta llena de ropa, Me más que otra vale. más. Esta ventana da nuestro vale. patio cubierto, ¿vale? Vale. Y bueno, esta sería la habitación. El suelo está un poco reventado, pero ahí va una cama o lo que sea, yo qué sé. Y bueno, tenemos aquí cajas de algunos paquetillos y tal. Ya, ¿es esta sierra? <ríe> eh, corred por aquí para que se vea cómo es de grande. Y grande, y grande. Vale, grande. <risa> Y hasta aquí estaría el vídeo de hoy Esperemos que os haya gustado nuestra casa Ya la veréis reformada, haré vídeos haciendo pues mira eh, Zona chilao, piscina, jacuzzi Super Cacero, bueno. tiramos por la ventana Cojines y nos tiramos luego nosotros <risa> quién sabe, no, no, no. no se sabe Así que nada, dadle like suscribiros porque van a venir muchas movidas Y lo más importante Nos vemos en el próximo vídeo <risa> Chao <risa>